Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. En el pasado tutorial vimos cómo crear e imprimir sobres y cómo enlazar la información desde una base de datos para generar múltiples sobres. En este tutorial del curso veremos cómo crear e insertar citas y referencias bibliográficas en nuestros documentos. Veremos las limitaciones que tenemos actualmente en LibreOffice para hacer esto, pero veremos cómo poder solucionarlo utilizando la extensión Zotero para LibreOffice Writer. Por último vamos a ver las firmas digitales dentro de LibreOffice Writer. Lo primero que tenéis que saber es la diferencia que hay entre referencias bibliográficas y bibliografía. Aquí os dejo una definición de cada cosa. Las referencias bibliográficas contienen únicamente los documentos que se utilizaron para escribir el texto y que se citan en el mismo, mientras que la bibliografía incluye textos que sirvieron de fundamento para el escrito o lecturas posteriores que van a ampliar este tema. En este tutorial nos vamos a centrar en lo primero, es decir, cómo insertar las citas y cómo crear el listado con las referencias bibliográficas de estas citas. Existen diferentes normas para insertar citas y referencias bibliográficas. Entre todas estas normas hay unas que son muy extendidas que son las normas APA, de la Asociación Americana de Psicología. Aquí tenéis una web, que os la dejaré también en la descripción del vídeo, donde podéis consultar estas normas APA y también podéis tener plantillas sobre ellas en este caso nos vamos a centrar en cómo incorporar una cita a nuestro texto e incorporar su referencia bibliográfica en este caso vamos a tratar referencias bibliográficas de libros pero que sepáis que también podéis hacer referencias bibliográficas sobre revistas sobre webs sobre tesis doctorales etcétera bien el formato que deberán tener las citas será de la siguiente manera entre paréntesis colocaremos los apellidos del autor y el año de edición es decir nosotros en nuestro texto estaremos citando algo que ha dicho una persona en un documento, en este caso un libro. Pues bien, el año de edición del libro y el apellido del autor es lo que habrá que poner entre paréntesis. Y después, lo que es la referencia bibliográfica llevará este formato. Os recuerdo que es el formato de las normas APA. Este es el formato más básico, pero se le puede incorporar más información, como por ejemplo el número de páginas del libro. Pero creo que para la explicación de este tutorial es suficiente con esta información. La referencia bibliográfica seguirá este formato. Apellidos del autor. Coma, inicial del nombre del autor, después, entre paréntesis, el año de edición, punto, título del libro en cursivas, punto, el lugar de publicación, dos puntos, y la editorial, y un punto final. Aquí tenéis un ejemplo para que lo veáis. Bien, después de esta pequeña introducción sobre las normas APA, vamos a ver cómo podemos incorporar nuestras citas y nuestra referencia biográfica siguiendo estas normas APA en nuestros documentos dentro de LibreOffice. Aquí tenemos un ejemplo de dos citas y sus referencias bibliográficas. Vemos, nos pone, historia del pensamiento evolucionista. A principios del siglo XIX se pensaba que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado desde formas de vida más simples. Esta idea está recogida en un libro del año 1809 del autor Lamarck, que después en las referencias bibliográficas se completa, y aquí lo tenéis. Lamarck J.B. 1809 y el libro So Logic. no tenemos más información sobre este libro es decir sobre el lugar de edición sobre su editor por lo tanto lo dejamos en blanco si seguimos el texto tenemos este pensamiento fue ampliado a mediados de ese siglo 19 con un nuevo concepto de evolucionismo que proponía la idea de una ascendencia común y un árbol de la vida compuesto por muchas ramificaciones esta idea está extraída de un libro de charles darwin del año 1859 y aquí tenéis la referencia bibliográfica de ese libro siguiendo las normas APA bien, mi objetivo es llegar a esto es decir, yo tengo un texto donde pongo unas citas y después al final de mi documento colocaré las referencias bibliográficas de esas citas si os fijáis, las referencias bibliográficas se ordenan por orden alfabético del apellido del autor no por el orden en que aparecen las citas esta forma de hacerlo viene reflejado en las normas APA entonces, yo quiero llegar aquí Vamos a ver LibreOffice que nos permite. Bajamos y os dejo aquí el texto sin las citas y sin esas referencias bibliográficas. Vamos a ver las opciones de LibreOffice. Para la bibliografía tendremos que ir a herramientas, base de datos bibliográfica. Entramos. Con la instalación de LibreOffice Writer nos aparecen una serie ya de referencias bibliográficas. Y estas dos últimas de aquí son las que yo he añadido que son las mías, es decir, estas aquí las tenéis por ejemplo si volvemos el identificador vamos a subir aquí aquí está es la abreviatura que le pongo en este caso siguiendo la metodología que utilizan aquí lo que hacemos es poner las dos primeras letras se corresponden a las dos primeras letras del apellido del autor y la tercera letra es la primera letra de su nombre en tipo es el valor que pondremos aquí por ejemplo, voy a repetir este último registro para que lo veáis y después lo borraré. En este caso, pinchamos aquí y entonces en la abreviatura pondremos este valor. En este caso, lo copio y lo pego. Tipo: el tipo es lo que hemos dicho antes. Vuestra referencia puede ser de muchos tipos: artículos, libros, folletos, actas de conferencia, extracto de libro. Aquí hay muchas. En este caso, como os he dicho antes, nos vamos a centrar en las referencias del libro: libro. El año 1859, el autor, aquí lo tenemos. Fijaros que ya ponemos el formato de las normas APA, es decir, el apellido, coma y la inicial del nombre. El título, lo cogemos ahora de aquí, aquí lo tenemos. Lo copio y en título y lo pego con control V. La editorial, lo mismo, siguiendo el formato de las normas APA, la editorial es esta. Aquí es el nombre de una persona, porque en ese caso la editorial era esa persona. Pero normalmente aquí pondremos la editorial. Aquí está. En dirección pondremos el lugar de publicación, en este caso Londres, London. Pinchamos fuera y ya está. Hemos copiado otra vez el mismo registro. Estos son los datos básicos, es decir, necesito una abreviatura, el tipo, el año, el autor, el título, la editorial y la dirección. El resto de campos, si los tenéis, también los podéis ir incorporando, pero los básicos son estos. Voy a eliminar este registro que he hecho para no tenerlo repetido. Con el botón derecho, eliminar fila. Me dice que sí, me pregunta si estoy seguro, le digo que sí. Ya está. Bien. A medida que vamos incorporando los datos a nuestra base bibliográfica, aquí no hay ningún botón de guardar ni guardar como si le damos a la cruz para cerrar no nos va a pedir que lo guardemos él automáticamente lo guarda cerramos bien yo ya tengo mis referencias bibliográficas en mi base de datos bibliográfica que recuerdo es aquí y ahora lo que queremos es incorporar estas citas y incorporar la referencia bibliográfica tal como está aquí vamos a ver qué ocurre con libreoffice si nos volvemos aquí yo puedo Hago un espacio y me iría al menú insertar índice y tablas entrada bibliográfica vamos a ver lo que nos permite hacer libreoffice veremos que no puede reproducir el mismo formato que hemos visto antes y vamos a ver cómo solucionar esto bien entonces si le damos a entrada bibliográfica me pregunta desde la base de datos bibliográfica que es lo que hemos visto ahora o del contenido del documento bien de la base de datos bibliográfica que es la que está seleccionada por defecto aquí nos aparece todo el listado que tenemos en nuestra base de datos bibliográfica. Fijaros que estos dos últimos son los nuestros. Cerramos, como en este caso era la cita de la MARC, iríamos aquí, insertar índice tablas, entrada bibliográfica de la base de datos bibliográfica y es esta de aquí que tenemos, la LAJ00. Y la inserto. Cerramos y ya está nuestra entrada bibliográfica puesta. Y vamos a hacer lo mismo con la de Charles Darwin. Espacio, insertar, índice y tablas, entrada bibliográfica y en este caso esta. Darwin C de Charles, 00. Insertamos y ya está. Del contenido del documento es si queremos acceder a referencias bibliográficas que no están en nuestra base de datos bibliográfica, sino que únicamente van a estar disponibles en este documento, en este caso en lección 38 ODT. Por ejemplo, si yo aquí quisiera insertar una referencia que solo estuviera en nuestro documento, entrada bibliográfica del contenido del documento. Me aparecen estas dos porque yo ya las tengo aquí puestas. Si quisiera añadir una nueva entrada bibliográfica que aún no tengo en mi base de datos bibliográfica, le diríamos nuevo. Aquí tenéis los mismos datos que antes, pero recordad, en este caso, esta referencia bibliográfica Sólo estará disponible en este documento, lección 38DT. No aparecerá en la base de datos bibliográfica. Esto, a mi entender, no es excesivamente importante. Lo importante de este tutorial es ver cómo podemos crear nuestras citas y referencias bibliográficas según las normas APA. Cerramos. Bien, yo ya tengo mis dos entradas bibliográficas. Y ya ahora quiero incorporar las referencias bibliográficas, es decir, esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos aquí. Y vamos al menú Insertar, Índices y Tablas, Índices. Nos iremos al tipo Bibliografía. En título, yo aquí pondría Referencias Bibliográficas. Vamos a dejarlo todo como está ahora y vamos a ver lo que ocurre. Aceptamos y fijaros. Aquí nos aparece el nombre corto, es decir, la abreviatura y un formato de representación de la referencia bibliográfica que no es exactamente el mismo que el de las normas APA. Aquí aparecen los apellidos y la abreviatura del nombre, el año y en cambio aquí sí que aparece igual el apellido y la abreviatura porque este es el campo autor que nosotros tenemos pero en cambio el año lo pone aquí y si os fijáis no aparece ni el lugar de publicación ni la editorial si exportamos esto a pdf le decimos todo en el escritorio y lo guardamos vamos a abrirlo aquí está esto es como nosotros lo queremos y esto es como nos aparece. Fijaros, aquí las citas lo que pone es el nombre corto, la abreviatura. No lo pone en el formato de apellido más año de publicación. Igual que la referencia bibliográfica, no aparece en el formato de las normas APA tal como tendría que ser. Si volvemos al documento de LibreOffice, nos colocamos sobre el índice de referencias bibliográficas, botón derecho, y vamos a editarlo. Volvemos a la ventana de antes podemos poner el formato de las entradas en numéricas es decir no utilizará las abreviaturas que hemos visto antes y ese número lo podrá poner sin ningún paréntesis entre corchetes con paréntesis con llaves o con los símbolos de mayor y menor que vamos a dejarlo entre paréntesis aceptamos y mirar ha sustituido la abreviatura por un número si lo exportamos otra vez a pdf le decimos que lo reemplace y lo abrimos. Este es el anterior. Volvemos a abrirlo. Y aquí, mirar, pone un número. Y aquí hace referencia a ese número. Y sigue el orden de las citas. Esta es la de la marca 1 y es la primera que pone. En cambio, las normas APA dice que estas referencias bibliográficas tienen que ir en orden alfabético. Bien, sí que podríamos que esta parte de aquí sí que siguiera el formato de las normas APA de la siguiente manera iríamos a editar índice tablas y en la pestaña entradas iríamos en este caso al tipo libro que es el que estamos introduciendo y aquí tenemos el formato que aparece aquí fijaros esto es el nombre corto que en este caso como lo hemos sustituido por la numeración pone un número dos puntos son estos dos puntos autor Ahí tenéis el autor, coma, el título, coma y el año. Y ya no hay más información. Entonces, a partir de aquí, esto lo podemos modificar para que sea igual al formato de las normas APA. Mirar cómo. El nombre corto lo elimino, porque yo no quiero que aparezca ni este número ni la abreviatura corta. y entonces nos ponemos aquí esto lo borramos tendríamos primero el autor que nosotros ya lo hemos puesto en nuestra base bibliográfica con el formato que tiene que tener, es decir primero los apellidos, coma y después las iniciales del nombre si no lo hacemos así, no nos saldrá bien después pondríamos quitamos esto, pondríamos un paréntesis el año lo eliminamos de aquí porque no es el lugar donde tiene que aparecer nos volvemos a poner delante del paréntesis y ahora aquí, en el desplegable, tenemos el campo Año. Año y lo insertamos. Y aquí cerramos el paréntesis. Pondríamos un punto y un espacio. El título. Lo seleccionamos y tenemos que ir a Estilo de Carácter para decirle que lo haga en forma de cursiva. En este caso, si utilizamos la opción de Cita, hará que el formato sea de cursiva. Porque ese estilo tiene el formato de cursiva. Luego del título... Vendría un punto espacio. Insertaríamos el lugar de la publicación que si recordáis era el campo dirección. Insertaríamos. Hacemos así para seguir. Dos puntos. Y ahora vendría la editorial. Y lo insertaríamos. Y si no nos hemos equivocado ya estaría le damos a aceptar. Y aquí lo tenéis. Por ejemplo aquí. En London, dos puntos. Me gustaría haber dejado un espacio, pues vuelvo a editar índice y el libro. Aquí lo tenemos. Dejo un espacio y acepto. Y ya está. Esto sí que tiene el formato de las normas APA tal como lo tenemos aquí. Fijaros que el título del libro sí que aparece aquí en cursiva. Si lo exportamos. al escritorio lo guardamos reemplazamos voy a cerrar este y abrimos esto es como lo queremos y esto es como nos aparece esta parte más o menos sí que la podemos controlar y hacer que sean como las normas apa pero fijaros aquí por ejemplo sigue saliendo primero la primera cita y después la segunda no está en orden alfabético y segundo, y lo más importante, aquí no conseguimos que haga esto. Que ponga entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Sigue apareciendo un 1 y un 2. Por eso al principio os decía que LibreOffice tenía unas limitaciones para insertar estas citas y estas referencias bibliográficas. Supongo que antes o después, en las sucesivas actualizaciones del programa, esto lo resuelvan. Pero mientras tanto, os voy a presentar una solución para poder llegar a hacer esto. Para eso nos vamos a apoyar de una aplicación externa que se llama Zotero. Voy a cerrar aquí. Volvemos a nuestro documento y voy a borrar todo esto que hemos hecho. Borro la entrada. Borro la entrada. Aquí vuelvo a entrar. A la ventana de edición. Porque tengo que desprotegerla. Aquí tenéis protegido contra cambios manuales. Esto ya lo vimos cuando estuvimos hablando de otros tipos de índices lo quitamos aceptamos al quitar la protección como yo también he quitado antes las referencias de aquí arriba él lo actualiza y desaparecen y ahora como he quitado también la protección puedo borrar este título bien vamos a ver lo que hemos dicho antes la aplicación Zotero. podemos acceder a ella en la siguiente página www.zotero.org en la descripción del vídeo os dejaré también esta dirección Vamos a la zona de descarga. Y bien, y tenemos dos opciones. Zotero para Firefox y la aplicación Zotero que va separada e independiente de Firefox. Yo utilizo Firefox. He utilizado este plugin para Firefox y después he añadido el plugin de Zotero para LibreOffice y no me ha funcionado. A mí como me ha funcionado es instalándome la aplicación separada, que es utilizando esta opción. Zotero 4.0 for Windows si utilizáis otro sistema operativo aquí abajo del todo tenéis para Windows aquí tenéis la extensión para Firefox que es lo que hemos visto aquí y después tenemos la aplicación separada para Windows para Mac y para Linux pues bien le damos aquí y nos va a guardar el archivo de instalación aquí lo tenemos unos 30 segundos dice que tarda, en función de vuestra conexión a internet os tardará más o menos. Aquí lo tenemos, 15 segundos, y ya está prácticamente. Una vez que se haya descargado el archivo, lo instalaremos. Bien. Le doy doble clic para ejecutarlo, le digo que sí, ejecutar. Y está realizando la instalación, Le digo que sí, la opción estándar e instalo, es relativamente rápido esta instalación. Ya está, finalizo y lanzará el programa. Finalizo, elimijo aquí. Y ahora, si no os lo hace de manera automática, como es si este el caso parece, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenéis que ir a Herramientas, Preferencias, a la pestaña Citar. Y aquí tenemos el plugin de Zotero para LibreOffice. Es decir, vamos a instalar una extensión con la que podremos trabajar desde LibreOffice. Instalamos. Le decimos que sí el lugar de la instalación le decimos que sí tarda un poquito en la instalación pero ya lo hará ya está finalizamos y cierro el programa que aquí tenemos el icono volvemos al libreoffice y como no me aparece voy a cerrar el programa y volver a abrir a ver digo guardar los cambios Vuelvo a entrar y ya está. Aquí me aparece un nuevo menú que es la extensión de Zotero. Si entramos en herramientas, gestor de extensiones, aquí al final lo tengo yo: Zotero LibreOffice Integration. Si pinchamos sobre él, lo podremos eliminar o desactivar temporalmente. Cerramos en este caso. Vamos a crear nuestras referencias bibliográficas y nuestras citas con este formato utilizando esta aplicación. Vamos a la zona donde yo quiero hacerlo utilizando esta aplicación. Para eso volvemos a abrir el programa. Bien lo que vamos a hacer es, es incluir dentro del programa Zotero nuestras referencias bibliográficas. Para eso le damos al más y elegimos en este caso libro. Título, nos venimos aquí. Y en este caso, el libro primero que es este. En autor, aquí pondremos los apellidos y aquí pondremos las iniciales del nombre. Darwin. La coma ya la poner. ICh. El año, en fecha. Esto ya lo hemos puesto. El lugar de la publicación, en lugar y la editorial, que en este caso es esta, John Murray. Ya tenemos este puesto y ahora vamos a hacer la segunda. Libro. Tenemos el título, el apellido del autor, la marque. aquí, aquí, las iniciales y el último dato que tenemos que es el año, en fecha. Ya está. Cerramos. Y ahora vamos a intentar colocar estas citas. Nos venimos aquí, en esta primera, que era la de la MARC, iremos al primer icono, que es para insertar la cita. Le damos y fijaros, nos dice que OpenOffice.org, habla de OpenOffice porque LibreOffice es el heredero del OpenOffice, pero en este caso es LibreOffice. No puede comunicar con Zotero. Y nos dice que nos aseguremos que esté abierto el programa. En este caso lo teníamos cerrado, por eso no funciona al escritorio aquí tengo el icono y le doy lo abro aquí tenemos nuestras dos referencias y ahora ya lo mismo estoy aquí insertar la cita y me sale esta barra si vamos al desplegable yo recomiendo poner vista clásica y ahora vamos a insertar en este caso era la de la marca aquí tenemos la marca y ok y la de darwin hacemos un espacio esta clásica y darwin y ok la única diferencia que hay con las normas APA tal como yo las he visto es que aquí no ponen una coma entre el apellido y el año y aquí sí que aparece pero es de fácil solución hacemos así y así y una vez que hemos insertado la cita nos iremos al tercer icono insertar bibliografía y aquí tenéis el mismo formato de las normas APA el apellido y la abreviatura del nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva, fijaros, el lugar de publicación y la editorial. Y aquí los datos que tenemos, el apellido, las iniciales. Fijaros que en las iniciales, aquí en vez de ch pone solo la C, porque él solo reconoce una letra. Tiene que haber una letra, un punto. En este caso, la C la trata con la inicial, es la C. Pero en cambio, aquí sí que pone J punto, B punto. El año de publicación y el título en cursiva para que esté igual que arriba. Sí que tendríamos que poner este título, que esto sí que no lo reconocer. Y ya está. Ahora si lo exportamos a PDF. Al escritorio lo guardamos, le decimos que lo reemplace y lo abrimos. Este es como lo queríamos tener y esto es como lo tenemos. Es decir, igual. Aquí lo tenéis. Por tanto, utilizando esta aplicación de Zotero, podemos crear citas con el formato de normas APA. Cosa que no podíamos hacer desde insertar índice de tablas entrada bibliográfica. Recordad que aquí solo podemos poner o el nombre corto que teníamos en nuestra base bibliográfica o un número. Repito, gracias a esta aplicación Zotero podemos insertar citas y la referencia bibliográfica de acuerdo a las normas APA. Esperemos que dentro de poco en las nuevas evoluciones del programa esto lo solucionen y no haga falta utilizar un programa externo. Pero mientras, el que lo necesite ya sabéis cómo solucionarlo con esta aplicación. Bien, con esto hemos visto cómo insertar citas y referencias bibliográficas a nuestro documento apoyándonos de la aplicación Zotero. Para finalizar este tutorial os voy a mostrar que también tendréis la opción de firmar digitalmente vuestros documentos esto lo haréis desde archivo firmas digitales si le damos me dice que tenemos que guardar el documento primero Le decimos que sí y aquí tenemos los firmantes del contenido del documento son si este documento estuviera firmado digitalmente aquí aparecería como no está le podemos decir firmar el documento y aquí en teoría nos tiene que salir los certificados digitales que nosotros tengamos instalados en nuestro ordenador en cada país las entidades que autorizan estos certificados son diferentes y los procedimientos también pueden ser diferentes, pero una vez que lo tengáis instalado en vuestro ordenador la firma digital, aquí os tendrá que aparecer vuestro certificado digital, lo seleccionaríais y aceptaríais. Yo no utilizo la firma digital, por tanto no os puedo dar más información al respecto. Si alguien lo utiliza y nos quiere contar su experiencia de su uso con LibreOffice, pues nos gustaría mucho saberlo. Sobre la firma digital comentar una última cosa nosotros este tutorial y en general el resto del curso lo estamos haciendo con la versión de libreoffice 4.3 la última versión disponible que es la 4.4 nos va a permitir exportar a pdf los documentos firmados digitalmente siempre y cuando recordad tengáis instalado en vuestro ordenador la firma digital por tanto si vosotros necesitáis firmar digitalmente los documentos que sepáis que en las nuevas versiones ya va a incorporar esa funcionalidad dado que yo he realizado el curso con la versión estable existente el 4.3 no he creído conveniente el finalizar el curso con la nueva versión. Por tanto, simplemente os lo comento para que sepáis que en las nuevas versiones tendréis esa opción de poder exportar PDFs con firma digital. Bien, con esto finalizamos este tutorial donde hemos aprendido a insertar citas y referencias bibliográficas. Hemos visto las limitaciones que tiene LibreOffice en estos momentos para hacer esto, pero hemos sabido una forma para solucionarlo, que es utilizando la extensión Zotero. Por último, hemos visto la posibilidad que tenéis para realizar firmas digitales a vuestros documentos y hemos comentado que en las próximas versiones de LibreOffice podréis también exportar PDFs firmados digitalmente. En los dos próximos tutoriales que finalizan este curso nos vamos a centrar en la salida del documento. En el próximo tutorial vamos a ver cómo realizar la impresión a papel y cómo exportar a PDF. Y en el último tutorial del curso veremos las opciones que tenemos para el envío de documentos. Cualquier comentario o duda que queráis hacer sobre este tutorial